Bienvenidos de nuevo a estas entregas para coger conceptos y empezar a abrir la mente hacia los conceptos de lo que representa el camino hacia ser un terapeuta, pasando por un usuario, por un alumno, para ser terapeuta, incluso para acabar siendo formador de, de terapeuta. El camino de vida es una evolución y... Estamos compartiendo los que hemos recorrido una parte de ese camino, pues con, todo, con toda nuestra buena intención y nuestro corazón de compartir pues, por esos procesos que hemos pasado. Nosotros somos una, una veintena de, de terapeutas, formadores, alumnos, a la vez, en, en espera. Y entre todos, la información que conseguimos es la que compartimos y plasmamos, intentamos plasmar el máximo de concretamente, concretamente posible en, en estos vídeos, aunque luego yo empiezo a divagar y voy siguiendo un hilo en otro, tenemos un guión que intento seguir, intento acotarme a él. Y pues nada, hoy en esta parte vamos a hablar de las formaciones: qué formaciones debe tener o no debe, o debería, o debería, no vamos a imponer nada a nadie, debería tener un terapeuta. Uh, lógicamente hay que tener una gran diferencia entre formaciones hablamos de terapias tradicionales hay una gran diferencia entre las formaciones acreditadas por el premio de escuelas por ejemplo o las que no están acreditadas si yo voy a un centro donde no tengo una formación acreditada nadie me asegura que esa información sea completa el primer ejemplo y más práctico yo voy a hacer una formación a un centro X y me dan recortes porque esa persona a lo mejor ha pasado en el proceso de usuario, alumno, terapeuta y formador tan rápido que no ha podido asimilar en ese camino de vida pues, toda la información que recibe en su momento. No digo que esté bien ni que esté mal, hablo de una realidad que se transmite y que, y que nos llega. ¿Qué pasa? Que como no hemos pasado por esos procesos al ritmo natural, y de crecimiento empiezan a recortar entonces la información que llega cuando pasan a ser formadores se recorta y la información que llega a la persona al nuevo usuario alumno terapeuta formador está recortada esfera es absolutamente es absolutamente en mayúsculas lo contrario aquí las formaciones cada vez tienen más información cada vez tenemos más dificultad en en las horas que ponemos, que muchas veces por eso hacemos más horas que las que están puestas o estipuladas, la formación, yo qué sé, la de receso son 50 horas, igual acabamos haciendo 60 horas. ¿Por qué? Porque no cabe toda la información que vamos sumando. Si yo estoy practicando y yo estoy ejerciendo como profesional y aprendo algo nuevo, eso se transmite en las clases y eso aumenta el horario. Entonces, es las dos líneas los que recortan porque no han hecho un proceso de integración los que vamos aumentando cada vez más esta, pues en las formaciones, la información. ¿Qué más? Ah, muy importante que durante este proceso de formación ser exigente y estar en espacios exigentes donde te aprieten, donde el examen sea de verdad, donde el examen tengas que hacer un esfuerzo y tengas, donde te pidan un mínimo pues qué más que un mínimo, un 65% de la materia asimilada, no solo un, un 50. Y luego, más formaciones vayas teniendo y vayas consiguiendo, más te van a ir formando y más herramientas tendrás para acompañar. Yo puedo tener la lista de formaciones que tengo de los últimos 20 años, pero sigo formándome. Ahora, empezado con el Medical chikun. ¿Por qué? Porque he visto que tiene unas herramientas y unos conocimientos dentro de la medicina tradicional china impresionantes y me acompañan a ir creciendo aún más como ser, como persona, etcétera. Importantísimo, con una formación, hoy en día, no voy a ningún lado. Y si esa formación, además, no me da unos conocimientos básicos, peor. Me puedo imaginar que, porque tengo un don, porque canalizo… bueno, actualmente, todo el mundo canaliza, lo que no se sabe es de dónde todo el mundo conecta, lo que no se sabe es de dónde, Entonces, es como el que solo se ha leído un libro y se piensa que conoce la verdad del mundo, en las formaciones pasa lo mismo, me cojo una formación que maravilla, esto es el la panacea, es el secreto del universo, con esto voy a sanar a todo el mundo y luego coges otra cosa y te das cuenta que eso es un porcentaje muy pequeño de ese conocimiento como, como terapeuta o como formador o como usuario mismo o alumno en cualquiera de las facetas. Ese crecimiento que te das cuenta te va dando y te va dando cada vez el, el ser que, que, que vas a llegar a ser en, en toda tu plenitud, en toda tu abundancia y en toda tu humildad. Ah, se hace inviable pensar que una persona con una formación que no es ni básica pueda hacer de terapeuta, porque falta profesionalidad, falta seriedad Falta disciplina, rigurosidad y muchas cosas. Igual que en un centro que se que pueda presumir mínimamente de tener unos valores uh, básicos te va a acompañar a hacer y a ser terapeuta pues, en estos valores que decimos, ¿no? El respeto, cómo tratar a la gente desde que recibes, desde que el trato, cómo nos acompañas, el seguimiento haces después, de la persona, del ser que viene a, a compartir un trozo de su vida ...contigo, cosa que te va a enriquecer enormemente... ...compartir vidas de otras personas, yo creo que es lo que... ...o que las personas vengan a compartir sus vidas contigo... ...y que las acompañes con tus opiniones... Uh, ...o con tus conocimientos, es la cosa más... ...de las cosas más enriquecedoras... ...al ver la cantidad de seres y perspectivas que hay sobre la vida... ...eso es impagable, al final yo creo que lo que tendríamos que pagar... ...somos nosotros por, por poder tener este privilegio de acompañar a otros seres... Uh, dicho esto, lo que he dicho ¿eh? Intento seguir una línea Pero luego, oye, la, lo que me nace Lo que me nace uh, estas, Esta parte es una muy importante que O deberías exigir en Donde te estés formando Donde te quieras formar Y otra es que esas formaciones Te den una base de conocimiento Como mínimo Del cuerpo humano si no tenemos unos conocimientos mínimos de anatomía, podemos pasar por ignorantes. Y perdón por ser tan contundente en estas palabras, pero es lo que he vivido, me ha pasado y lo he visto constantemente. Que una persona no sepa que tiene un bazo y sus funciones. O un hígado con todo su volumen y los kilos que pesa este hígado, las funciones que tiene principales o el sistema endocrino con sus glándulas qué funciones principales tiene y que después me venga que a lo mejor es reflexólogo y toca un punto reflejo de una glándula que no sabe qué funciones tiene eso es, eh, no quisiera decir una palabra más sonante pero seguro que me entiendes, ¿qué es eso? y eso es inadmisible, entonces uh, cuando me formo en este proceso de formarme, de ser alumno de lo que sea y de donde sea, mínimo mínimo un conocimiento amplio del cuerpo humano. No hace falta saberse todos los huesos, todos los músculos, pero sí que vas a saber los órganos, las glándulas, y qué hormonas segregan las glándulas, por ejemplo, y qué funciones tienen, y qué órganos tenemos, y qué emociones hay en cada órgano. Porque si no tenemos esta base mínima, ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a gestionar y acompañar a una persona si no tenemos conceptos, como que el, cuando las enfermedades de pulmón tienen ingredientes de pena? O que si son de riñón, tienen ingredientes de miedo. O que el propio riñón, la glándula suprarrenal que está encima, segrega un tipo de sustancias o hormonas, para ser más exacto, cuando sufrimos dolor, o cuando no o toleramos más o menos ese dolor, o si nos vamos a tomar un medicamento, ¿cómo? Disminuye el efecto de esa glándula que deja de hacer sus funciones, porque ya le estoy dando ese medicamento que hace la función que debería hacer la glándula suprarrenal y que esa está conectada directamente al neocórtex del cerebro. Son conceptos básicos, muy básicos, pero que deben estar en cada formación para que la gente, cuando vaya a tratar con alguien, pues, lo dicho no pasemos por ignorantes porque bastante castigados está en un sector ah, como para, encima, alimentar ah, esa creencia o ese concepto pues eso, aceptándonos como terapeutas que no llegamos a un mínimo de conocimiento ah, cualquier formación que debe tener pues tanto el acompañamiento de cómo ser un buen terapeuta con sus valores y cómo conocimientos básicos de, de anatomía, ya no te digo fisiología, patología, estudias más complemento para tú sentirte más seguro y más bien cuando alguien te venga y te hable de una patología, con mínimo saber de qué te están hablando, sería un mínimo, uh, pero sí saber de... no sé, yo me he encontrado gente que... Eh, hablo más del caso de porque es, es una de las formaciones que hago más, porque es la que, de las que más me gusta, es así, y, no sé, y tocar un punto de hígado y preguntarle oh, hay el hígado! y no saber dónde está el hígado. Sí que sabe que está por ese lado, más o menos, porque el punto de reflejo coincide, pero no sabe ni situarlo, ni o, o no saber las vértebras. ¿Cómo no vas a saber las vértebras? Con el conocimiento que en cada vértebra salen dos pares nerviosos que van a órganos y que influyen directamente sobre el estrés de esos órganos. Seriedad. Seriedad y vamos a exigir donde vayamos a formarnos, que transmitan esa seriedad y nos den las herramientas, si es que queremos llegar a ser terapeutas, grandes terapeutas y grandes seres. Y por eso tenemos esta vocación y por eso nos encanta compartir como estamos haciendo ahora mismo. Nos vemos en otra entrega, muchas gracias y un abrazo.